Y el Atlético de Madrid, partido ya lo saben... 25 minutos, por ¿verdad? El, el campo grande Sí, hay diferencia, en o no, Fútbol 7 es más reducido Y aquí en este caso, pues bueno, ya fútbol grande, ¿no? Fútbol más, más profesional, por decirlo de alguna manera Y con muchas ganas de ver, sobre todo al Atlético de Madrid Que está siendo uno de los, los equipos a tener muy en cuenta en este, en este torneo Ha pasado por encima de todos sus rivales sí. Y el frente Manchester United, que bueno, es gran parte del partido encerrado en, en su área Ahí viene ese centro de Nacho, la pelota queda corta Va a ser buena, va a ser buena, va a ser buena ¡Qué parada! ¡Qué parada de Teddy! Gran mano del cancerbero ...del Manchester United... ...porque ahí podía estar el primer gol... ...Teddy Garside. ...es el cancerbero... ...de los mini Diablos Rojos... ...viene otro disparo por parte del Atlético de Madrid... ...de nuevo la pelota desviada... ...calma pide el portero del United... En estos primeros compasos de claro dominio del Atlético de Madrid. Ahí está, ¿eh? Sanciona sí. la media vuelta de Prince. La primera llegada clara del Atlético de Madrid con seis disparo de Prince cruzado. Buena colocación. De... No tiene pinta de que va a centrar. Ahí está, al centro. Al área. La dejaba pasar Prince. Va a llegar Prince de nuevo. Se la lleva Prince. Disparó. Otra parada de Teddy Gardi para enviar. El cuero a saque de esquina. Va a tener trabajo, ¿eh? te digo, y tiene, tiene pinta. El Atlético sigue asfixiando a sus su rivales. yo la, Lo ha hecho en los tres partidos de la fase de grupos y también en octavos de final. Y no puede ser menos, en este caso, también ante el, ante el United, que se le puede hacer el partido muy largo. Bueno. Este tipo de, de acciones en un guardameta, cuando yo creo que podría haberlo bloqueado. Ahí va la Leti de nuevo con una buena ocasión. Jorge Centro. ¡Gol! El primero cae sobra de Prince. Estaba mereciendo en el Atlético de Madrid, estaba haciendo todo lo posible para ponerse por delante dominando al Manchester United, que ahora mismo va a tener que remontar el 1 a 0. Obra de Prince. Era cuestión de tiempo, yo creo. ¿eh? Bastante había aguantado el, el United con ese bueno, juego ofensivo constante por parte del equipo de, de Futre. El sexto gol de, de Prince, que se sitúa ahora mismo como segundo máximo goleador del equipo por detrás de, de Dylan Silva. Y bueno, eh, la sensación que da es que lo va a tener muy complicado el United, eh, mientras el planteamiento del encuentro sea, sea este, para realmente optar a, a estar en, en semis, una semis donde ya está el Real Madrid, que ha dejado hace unos momentos fuera al, al Olympique de Marsella recibe la media punta, no hay espacio, no hay espacio qué bonita la bicicleta que tira de John Seiros al suelo, puede haber faltas ha hecho daño el chaval, pero va a salir el United, esta puede ser una buena oportunidad Oseriu al suelo falta sobre Jess, Joseph Oseriul. en eh, la primera cartulina amarilla que vemos en el partido creo que ha sido para Pablo sí, parece que es es Pablo sí Que es justo porque acaba cortando un contragolpe que podía ser peligroso La verdad es que en ese tipo de condu conducciones lo va a tener muy difícil el United Para llegar con garantía de éxito a los metros finales Porque recupera muy lejos del marco rival y la velocidad de los jugadores del Atlético de Madrid es superior Y aquí hay una falta bastante... a las 15 minutos de partido eh, no, sale, no sale el United, no sale el United Tiene muchas piernas sin embargo que sorteara y Prince Golpeo al palo al palo de Aitor, que vio espacio ahí, le pegó raso al palo izquierdo del portero, pero se encontró con la madera. Son muchas las ocasiones en estos últimos dos minutos del Atleti. Bueno, hay que romper una lanza en favor del fútbol ofensivo del Atlético de Madrid, pero también en favor de... de... En fuera de juego, Emana. Emana que avance rapidísimo, es mucho más rápido que los rivales. Emana para el segundo, Emana... All... No pudo aguantar hasta el 25 el United. El segundo llega en este instante, la velocidad... Del dorsal número 11 del Atlético de Madrid, que también fue claramente superior a la defensa del Manchester United. Y luego había que definir cómo lo hizo, lo hizo como Los Ángeles, el chaval colchonero Emaná René Oguna Moreno, que marca el 0-2. Es que la velocidad. Marca diferencias eh, bueno, en, el, en el fútbol de, de adultos, pues imagínate en el de, el de chavales jóvenes, ¿no? En este caso hemos dicho ya que la defensa del Atlético de Madrid es más rápida que la delantera del United y la delantera del Atlético de Madrid también es más rápida que la defensa del United. Por lo tanto aquí, en este, en este sprint, ha sido inalcanzable el futbolista del, del, del Atlético de, de Madrid. Y... Eh, viendo chavales de un, una calidad impresionante y aquí está Cristiano Junior en el terreno de juego. Bueno, pues puede ser un, un revulsivo, desde luego, en cuanto a nivel, a nivel físico es... Cambios. Estamos viendo que ha entrado Sylvester Farrell también. El Atleti parece que más o menos está con, con los mismos que han acabado. ¡Ojo, el error! Ahí está Farrell precisamente, buscando a Cristiano Junior en el área. Cristiano, el disparo, facilito para Lucas, en la primera intervención que tiene que hacer el portero del Manchester. Nacho en la apertura. Mana tira la bicicleta, pero podía perder el balón. Falta clara, finalmente, la que ha, eh, ha realizado Fabilly. Sobre el autor del segundo tanto del Athletic Muy interesante ver cómo Emaná y Prince abandonan constantemente la posición de, de delanteros para caer a banda, para venir a recibir atrás. Así que dos jugadores muy, muy móviles, con mucho gol, como ya hemos visto en el primer tiempo. Para tirar el autopase, luego se va por dentro, no lo pueden parar, ¿eh? No puede parar Barrio vaya locomotora, va a poner el centro, apura un poquito más por si acaso, puede estar el tercero, hoy la que ha tenido por dos veces al palo, la ha tenido Emaná oh, no. y luego la para, impresionante el guardameta en la ocasión clarísima de Obarrio. Está claro que por, por el partido el MVP habría que dárselo quizás a un jugador del Atlético de Madrid, pero el partido, el encuentro de, de Teddy, el, el portero del United está siendo sublime. Vamos a ver las ocasiones, primera la para, luego al palo y esta es muy buena… Porque está tinto el remate. Bueno, vamos a ver con el, lo que pasa con el saque de esquina. La pelota que vuela mucho. O Barrio iba con todo. Otro remate y otra parada de Teddy. O Barrio es eh, francamente superior ¿eh? los, en los arranques de, de potencia y velocidad por la izquierda. Bueno, que se prepare David Egea porque estamos viendo que en unos añitos va a tener competencia. ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene buena planta además este chaval. Recuerden que son jugadores nacidos en su mayoría en el 2010. No, supongo que también en 2011 lo cual nos hace sentir bastante mayores en encatillar bien porque tenía un jugador encima y no, no le pudo pegar como él quería bueno, tres acercamientos tres ac mitad, jugada de nuevo de Maná abriendo para quién para el de siempre para Barrio Barrio que aguanta Barrio que va a centrar siempre llega hasta la línea de fondo para centrar más peligroso todavía y ahí está ahí sí llega el tercero del Atlético de Madrid ahí llega el tanto de Nico que ahora sí sentencia el partido nueva cabalgada por banda izquierda de, de Obarrio, al más puro est estilo Gareth Bale en el Tottenham, ¿eh? cuando sí, sí. actuaba por, por el flanco izquierdo, fantástica la, bueno, la, la internada y el centro también, para que después eh, el futbolista de la última edad, Nico, pues, terminase ya por cerrar el, el encuentro, si había alguna duda con el 2-0, con el 3-0 ya queda completamente sentenciado, fíjate, ganando línea de fondo una vez más, es imparable, decimos antes un, un, un es que puñal y, a, y la apura, vacía. apura siempre hasta la línea de fondo que es... Realmente muy peligrosa esa acción Porque luego cuesta ya más Un destrozo que balón de Nacho, que bueno es Va a llegar o puede llegar el cuarto Ahí está En maná no, el cuarto El cuarto para el Atlético de Madrid En apenas un minuto Hace el margen ya absolutamente imposible Para el cuadro británico Pone el 0-4 y siguen saliendo a goleada Por partido de los colchoneros Sí, Dylan Silva como máximo goleador por parte de Rojiblanca. El pase en el espacio es buenísimo y aquí no se pone nervioso ni mucho menos semana que espera la pequeña salida por parte de Tedir y cruzar el, el balón raso imposible para el guardameta del United. Madre mía. Vaya equipazo este Atlético de Madrid, que ya están semis. Se nos viene una semifinal Real Madrid-Atlético de Madrid. Que... Ahí está Cristiano intentándolo en solitario. Le van a pitar falta. La verdad es que tiene buenas maneras el chaval. Tan jóvenes es muy difícil todavía saber, pero... Ha dejado buenos detalles. En el Estamos con el hijo de Cristiano Ronaldo, así que bueno. Dos pues, amigos, además, como Cristiano pues, y, y, y Marcelo. Demostrando a ambos muy Ahí va para adentro, bonita la acción de uno de los jugadores que ha entrado en el segundo tiempo por parte del Atlético de Madrid, concretamente era Alejandro. Se instalado ahí en la izquierda. Alejandro Fernández. Bueno, internada ¿eh? De Alejandro ahí sorteando hasta dos rivales y al final tuvieron que derribarlo porque se va ampliando esa estadística de, de goles a favor y le quedan pues 10 minutos 9 para, para hacerlo. Lo va a intentar Jorge en el tiro de falda porque ya lo han probado varios y Jorge todavía no. Y dice, bueno, dejadme a mí, ¿no? Y tiene pinta de que le va a pegar más a colocar que sus compañeros. pero Vamos a ver si busca por el palo largo. ¡Qué balón! ¡Qué disparo tan bueno! Y el gol de Jorge. Ya como salió, tenía buena pinta, llegó a tocar Teddy, sí. pero no pudo evitar que llegara el quinto, obra de Jorge para el Atlético de Madrid. Y un pasito a la derecha Teddy, por si el balón iba por encima de la barrera, ese pasito fue el que acabó provocando que al lanzarse hacia la izquierda no acabase de llegar del todo para evitar el, el gol del, del Atlético de Madrid. Quinto, no te diría que es eh, injusto el resultado, porque la verdad es que por ocasiones el, el Atlético merecía golear. Que creo que de hecho ha habido cambio en la portería ¿eh? yo creo que está JC carrick ahora es carrick sí, sí es carrick es carrick Teddy fue sustituido por carrick que es, hay que decir que hay algunas zonas del mic algunos no poblaciones donde la tramontana ¿no? es sí, un sí. viento muy habitual de la zona Uy, pensaba que iba directo el disparo del jugador del atlético de madrid y como decíamos según el día según el momento el, el viento puede ser un pelín dificultoso sí, hemos visto antes un centro del, del... lleno en ¿eh? esta Estadio en la zona esportiva Turreya de Mungri Ese balón al segundo palo No hay nadie para el remate Pero sí hay otro jugador del Atlético de Madrid que lo intenta con picardía Para Carrick y habrá de nuevo córner Para el cuadro colchonero Bien. Bien, Carrick que ha demostrado muchísimos reflejos con los, con los pies ¿eh? Aparte de esta, la anterior acción en la que sacó la piscina han ido sumando Y aquí en este caso hemos visto que para arrebatar el esférico hay que hacer realmente algo imposible a ver, Emaná, Emaná, oye, qué bonita la bicicleta de Emaná, que le va a pegar Emaná, Carrick. Recital absoluto en, este, en esta segunda mitad del 11 del Atlético de Madrid. Te vas demostrando muchísima facilidad con ambas piernas, el regate anterior era con la derecha, ahora esta bicicleta... De... Y ya estaba Cristiano Junior esperando también detrás, la pelota se perdió y prácticamente va a ser de lo último que veamos en esta primera mitad. Una pena, ¿eh? porque le cayó a la zurda a Sheryl y su pierna, su pierna buena. Ya ha demostrado que en carrera no es un jugador demasiado potente, pero ahí sí que estaba, llegando desde la segunda línea para, para poder finalizar la acción. Se marchó fuera. Mala suerte que no podrá conseguir el gol del, del honor el United Bueno, pues final del partido. Eh, Albert eh, rápidamente... Eh, bueno, sea la semis. ¿Lo hizo el Atleti?